Lucas y Sofía son amigos desde hace varios años y comparten la misma pasión, buscar incansablemente el bienestar de la comunidad, sin embargo saben que el mundo evoluciona y asimismo los retos que pueden enfrentar, por lo que saben que deben prepararse aún más. Luego de buscar gran cantidad de información e investigar a profundidad, se dan cuenta que una de las ramas de conocimiento, la ingeniería, se encarga principalmente de analizar los problemas de la sociedad y darle solución a través de habilidades de invención, intervención, creación, diseño y construcción de productos y o servicios, lo cual es perfecto para que Lucas y Sofía logren lo que se propone. Al principio sienten un poco de temor ya que sus amigos y familiares les han dicho que para ser ingenieros es muy pero muy importante ser muy bueno en matemáticas, lo bueno es que no se quedan solo con esta información, sino que investigan por su propia cuenta. Indagan no solo en la web, sino también en el contacto con profesionales del área y se dan cuenta que si bien el conocer de las ciencias básicas es importante, lo es más aún la proactividad, la gerencia de proyectos, la comprensión de la industrialización y globalización y también las herramientas para el análisis y métodos de solución de problemas. Con toda la información recopilada, el análisis de esta y una visión holística de la situación tomaron la decisión de estudiar ingeniería y con el paso del tiempo se convencen cada vez más que realmente es lo que quieren aprender ya que les brinda las herramientas adecuadas para hacer lo que les gusta, solucionar problemas. Lucas sabe que quiere ser gerente de una gran empresa de productos químicos desde donde puede aportar al control de emisión de gases de efecto invernadero, así como la producción de sustancias más limpias. Por su parte, Sofía se encuentra consolidando una propuesta de innovación y emprendimiento para crear una empresa de soluciones tecnológicas dedicada a facilitar el intercambio de productos entre los pequeños productores de nuestro país, así como mejorar el control y automatización de procesos agroindustriales.